La gestión eficiente de la cantidad de datos disponibles y los que se generan cada día supone un gran reto y una enorme oportunidad. Una gestión correcta y responsable de estos datos puede ayudar a los poderes públicos a aplicar pol políticas redistributivas más eficientes, que contribuyan a la sostenibilidad social por lo que los beneficios en materia de bienestar superan los posibles impactos negativos de esta gestión que pueden paliarse aumentando la transparencia de las administraciones en este tipo de gestión. Por otro lado, teniendo en cuenta que en democracia la sociedad elige con su voto entre políticos que ofertan distintas actuaciones públicas y teniendo en cuenta que el Big Data se está utilizando cada vez más en las elecciones para conocer mejor al electorado, la opinión de la ciudadanía adquiere un gran peso. Si mostramos nuestra preocupación sobre la desigualdad existente en nuestras ciudades, por ejemplo, a través de mensajes en redes sociales, seguro que cada vez más partidos políticos incluyen las políticas de desarrollo en sus programas, con el fin de acceder y mantenerse en el poder. ¿Probamos? ¿Se os ocurre de este modo cómo ayudar a Ruth en su misión?